Tras la convocatoria a primarias internas de los partidos PLD y PRM, la Junta Central Electoral asegura que ha iniciado los preparativos para garantizar elecciones transparentes y seguras. Correcto, Vladi. Todo marcha como establece el cronograma de la Junta Central Electoral. La Junta Electoral ha ido capacitando al personal que va a laborar tanto en la primaria como en los procesos electorales que vamos a tener en el 2020. También podemos hacerle un llamado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 El Partido de la Liberación Dominicana PLD y el Partido Revolucionario Moderno tienen pautadas las primarias internas en el mes de octubre, agregó Michel Frías, con la modalidad de voto automatizado. De esa parte ya los partidos políticos tienen un plazo que deben depositarlo ante la Junta Central Electoral. El voto automatizado. ¿no? O sea, como ya ustedes han visto el voto automatizado cuando lo presentamos en la Asociación Dominicana de, la, de Profesores, ahí es el formato que se va a utilizar para el montaje de la primaria del 6 de octubre. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulino.